Hola, con ustedes de Black Chip Chile En este capítulo quiero mostrarles este pequeño pouch de la marca Grim Room 136 De verdad, es un pouch muy pequeño, muy EDC Así que si quieren saber más de este excelente pouch organizador de esta gran marca de Malasia Bueno, ya saben, no se olviden de mi canal Bueno, están observando este pequeño pouch, como les digo, de la marca Grim Room 136 Quiero agradecer como siempre a Patrick, el dueño de esta marca, que me facilitó este pequeño post para poder mostrarse eso a ustedes. De verdad, Patrick, muchas gracias por la confianza. Estos posts son excelentes, me encantan. Son pequeñitos y muy funcionales. Les vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, acá tengo una linterna pequeñita para que vean el porte. Acá tengo otra Fénix, la Fénix TK16. Miren el porte. Y con algún bolsito. Por ejemplo, este bolso, este estuche, miren el porte. Y con algún organizador que tengo por acá, por ejemplo, este de One Tigris, miren, el pequeño porte, sería como dos de este bolso. Así que de verdad, es muy pequeñito, cae casi completamente en la palma de tu mano. Este tiene como nombre Tuna Teams. Hace varios meses atrás les mostré otro que había lanzado que se llama Sardine Team. Ahora está lanzando este nuevo modelo que se llama Tuna Teams. Es más compacto y viene con la posibilidad de colocar parches morales Porque viene con un velcro en la parte frontal Es decir, trae dos modelos, el mismo pouch O con velcro para parches morales o sin velcro Yo elegí el con velcro Como ustedes saben, me encantan los parches morales Aquí le puse un parche acá, de Memento Mori Y miren que bien se ve Tiene, bueno, cierres y caca sellado al revés Como están observando Atrás una especie de bolsillo con malla Como están viendo acá para colocar papeles, tarjetas, lo que ustedes se imaginen. Y un pequeño Langer para abrir más fácil tu bolsito. Y en la parte interior, ¿qué vamos a encontrar? Miren. Un nylon de color amarillo fuerte. Que te da un contraste. Que te da un buen contraste. Para poder ver las cosas que están en su interior. Viene con una cinta elástica. Acá en este lado. Para colocar quizás billetes y cosas por ese estilo. Y dos slots para poner tarjetas o lo que se te imagine. Y el otro lado viene con... un un slot pequeñito Y estas dos cintas que te permiten colocar Distinto tipo de elementos En este caso tengo esta Victorinox La vamos a dejar aquí Tengo uno de los lápices De Rite Rain Tengo esta linterna o La i5T Que es pequeñita y cabe perfectamente ahí Un encendedor Y una de estas libretas Rain La vamos a dejar aquí Como ven, puedes poner varios elementos CDC En un lado Y en otro lado, tarjetas y cosas por ese estilo para ocuparlo quizás como una billetera IDC y, y no tienes que andar con una billetera y otros elementos IDC al mismo tiempo, sino todo en uno. De verdad es muy práctico, muy pequeño, pero en un tiempo muy eficiente para llevar tus cosas. Vamos a irlo rápidamente. Estamos hablando de 9 centímetros por aproximado, estamos diciendo por 12 centímetros y una profundidad aproximada de unos 2 a 3 centímetros como pueden ver es muy pequeño y muy funcional de verdad me encantó este bolsito de Green Room 136 ahí pueden observar de mejor manera las terminaciones y la calidad de la confección de este bolsito de Green Room 136 bueno si les interesa este bolso de Green Room 136 les voy a dejar en el casillero abajo, como siempre, el link de esta marca para que puedan ver este Tuna Tins y otros bolsos y bolsos del gran catálogo de esta marca de Malasia. Ellos despachan a todas partes del mundo, así que no hay problemas para despacho hacia Chile. Bueno, espero que les haya gustado la revisión de este Tuna tin de Grim Room 136. y nos volvemos a ver con nuevo review de equipos tácticos y autor con ustedes Ricardo Ranza, de Black Chip Chile. Hasta luego.